Enseguida hablamos de rugby Del debut del Rugby Ávila Club Esta temporada en la Liga de Castilla y León singing to me like some sort of Pues, como decíamos, vamos a hablar ahora de rugby, del debut del rugby Ávila Club en la presente temporada, en donde han inscrito su nombre en la regional de Castilla y León, concretamente en la segunda regional senior, en el grupo sur. Allí va a disputar esta temporada el rugby. Ávila Club La Liga, después de haber estado durante bastantes temporadas, durante varias temporadas, en la regional maileña. La decisión de los equipos de Madrid en la temporada anterior de hacer valer su derecho de jugar tanto el partido de ida como el de vuelta en su propio terreno de juego, ha empujado prácticamente al rugby Ávila Club a inscribirse de nuevo en la Liga de Castilla y León ante eh, el obstáculo que tenían... ...a la hora de jugar todos los fines de semana en Madrid... ...tanto económico como a la hora de atraer gente... ...al terreno de juego de la ciudad deportiva... ...esto hizo pensar... A la dirección del Rugby Ávila Club, que lo mejor era un cambio de aire, se inscribían, se apuntaban en la regional de Castilla y León y comenzaba la competición el pasado fin de semana. El Rugby Ávila Club que no se pudo estrenar con victoria en un igualadísimo partido. Perdieron aquí en Ávila, en la Ciudad Deportiva, 15-16 frente a Zamora. De todo ello vamos a hablar con el entrenador del Rugby Ávila Club, con José Ignacio Romero. José Ignacio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, igualadísimo el partido, ¿no? La verdad es que un marcador de esos que se dan pocas veces en, en rugby, pero bueno, de vez en cuando se producen este tipo de, de resultados tan tan apretados. ¿Fue el partido tan igualado como dice el, el marcador? Sí, sí, sí, bueno, estuvo igualado desde el inicio hasta hasta que el árbitro pitó al final y bueno, fue un tándem de ensayos, de formaciones, ellos Tenían una apertura con muy buena patada y lo que hicieron fue aprovecharse pues, de algún golpe de castigo que, que hicimos nosotros para poder para poder transformarlo y bueno pues al final quedar un punto por delante. Pero sí, el partido en lo que es en tanteo fue igualado y en lo que es en juego bueno pues ellos fueron defendiendo nuestros ataques y, y al final ellos sí consiguieron... Pues como como te comento, gracias a, a su apertura, que tenía una buena patada, pues poder llevarse la victoria ¿La pegaba bien este o qué? Sí, bueno, con decir que hubo una patada más o menos en la línea de medio campo y que transformó O sea, que tenía muy buena patada, <risa> era bastante hábil con, con, con el juego al pie Lo tiene bien. bastante controlado, bueno, pues un, un buen seguro ese, una buena baza que tienen, ¿no? Sí, porque además en uno de los ataques cuando vamos eh, que daban como cinco minutos de, de para terminar el partido y ellos a partir de una melee eh, pasaron el balón a la apertura y, y preparó un drop y nada lo transformó y eso fue, eso fue lo que nos puso ya un punto por detrás entonces bueno sí sí sí que tenían un buen jugador con muy buena patada y muy muy en ese sentido bueno, eso les, les sirve sobre todo para partidos igualados, ¿no? Para encuentros en donde vayan muy por debajo en el marcador no les, no les va a servir tanto, pero claro, evidentemente en, en partidos igualados sí, sí puede decidir esta circunstancia. Efectivamente, sí, sí, así fue. Nosotros desplegamos un buen, un buen partido a partir del minuto 20 del primer tiempo, los primeros 20 minutos, eh, bueno, yo creo que nos faltó un poquito de concentración, yo creo que... Eh, en el fondo nos pudo los nervios de ver la grada con mucha afición de volver a jugar en la deportiva después prácticamente de una temporada en blanco. Y yo creo que esa apuesta de largo en la depo, bueno pues tanto a los jugadores como, bueno, pues, como a mí como entrenador, pues sí que era como un plus extra que, que los primeros 20 minutos hizo que, bueno, pues, que estuviéramos un poquito más descentrados, más desconcertados. Pero que bueno, luego, según fue avanzando el partido, lo pudimos ir encargando. Y bueno, pues la pena fue eso, que a falta de nada, de cinco minutos, pudo transformar un drop. Y, y en la última jugada de ataque nuestra, que desde nuestra línea de ensayo estuvimos jugando a la mano, llegamos prácticamente a su línea de 22, y ahí hubo una van y, y se nos fue al traste, porque era prácticamente eh, con posibilidad de ensayo, ya que íbamos con superioridad numérica pero bueno, ellos supieron hacer su juego supieron eh, pararnos en nuestro en nuestro ataque, y excepto esos primeros 20 minutos en los que ahí no supimos rematar las jugadas y poder ensayar, bueno, pues decir que ahí estuvimos, a, bueno, pudimos meter como cinco ensayos, pero bueno, hicimos sabanes y eso nos, nos despistó un poquito. Había muchas ganas de, de rugby en Ávila, no tanto por los jugadores y el cuerpo técnico como parte de, de los aficionados La verdad es que lo que sufristeis el año pasado, la temporada anterior en la Liga de, de Madrid Cuando los equipos madrileños, ya lo hemos comentado varias veces, ejercieron su derecho de, de jugar tanto la ida y como la vuelta en, en Madrid Pues os impidió aquí estar junto a vuestra afición, no, os impidió también pues crear ambiente de, de rugby en nuestra capital Que al final era de lo que se trataba Pero bueno, parece que, que había muchas ganas no De que volvierais a jugar aquí Sí, la verdad es que sí La verdad es que eh, mientras estábamos haciendo el calentamiento fue, Fueron llegando aficionados Fueron llegando antiguos jugadores Fueron llegando gente de la escuela con sus padres Y aficionados como tal Que lo habían oído en radio, en prensa Y se habían acercado Entonces pues sí que había que había ganas de, de volver a pisar el césped, de poder plantear un partido ya de liga frente a, nuestro, bueno, pues a nuestra ciudad y fue sorpresa porque de, bueno, pues siempre justo antes del partido nos introducimos en el, en el vestuario pues para dar las últimas nociones de juego para bueno, pues un poco ya salir a, a disputar el partido bien bien concentrado, centrado y sí, con las últimas eh, expectativas y normas y, y fue sorpresa cuando salimos de ver la grada pues, con un número de gente bastante importante. Con lo que bueno yo creo que eso, eh, pues tanto a jugadores como cuerpo técnico, como comentas, pues sí que se valora positivamente y se agradece que, que podamos sentirnos arropados en nuestro propio campo. Que bueno, pues hacía ya un año prácticamente que no podíamos competir aquí en Ávila. Bueno, y una vez quitados uh, los nervios ¿no? de, de volver a, a debutar prácticamente en vuestro campo, ya para el siguiente partido que juguéis aquí hay que transformar esas sensaciones en, en positivas, ¿no? Y que, que ayuden al equipo a, a obtener la victoria. Sí, sí, sí. Además, bueno, después del partido, eh, en, bueno, pues en el comentario conclusión del partido allí en el campo ya estuvimos dando un poquito de nociones. Y ayer, ya que volvimos al entrenamiento de una manera, bueno, pues como siempre, martes y jueves allá en la Deportiva a las siete y media, pues eh, justo antes del entrenamiento y al final del entrenamiento, pues un poco estuvimos limando aquellas cosas que, que nos hicieron no hacernos con el partido y yo creo que bueno pues ya se ha hecho la apuesta de largo, ahora tenemos este fin de semana se descansa y bueno pues yo creo que estas dos semanas nos va a servir para bueno pues esas revoluciones con las que hemos empezado la liga eh, dosificarlas y bueno pues eh, volver a jugar con, con cabeza y con nuestro estilo de juego simplemente si no hubiéramos perdido tanto balón pues justo a la hora de ensayar eh, bueno, pues el, el partido hubiera tomado otro derrotero, pero bueno, eh, vino así. Yo creo que para todos sería importante volver a pisar el sete, volver a retomar el pulso aquí en la deportiva. Y yo creo, bueno, pues que eso ya se ha hecho y bueno, pues ahora hay que seguir trabajando, por supuesto. Hay que seguir ajustando el equipo, tanto en tres cuartos como en delantera y, y volver a despegar el juego que venimos haciendo estos años atrás. Hasta que no transcurran unos cuantos partidos no vais a saber ¿no? vuestro potencial real en esta Liga de Castilla y León porque habéis eh, estado en, en la Liga Madrileña, en la Regional Madrileña durante las últimas temporadas y bueno, es toda un, una novedad ¿no? vuestra inclusión en, en la Regional, en el Grupo Sur en, en Castilla y León eh, a Zamora ya le conocéis, ya conocéis a su apertura pero habrá que esperar unas cuantas jornadas ¿no? para ver al resto de equipos y, y saber exactamente dónde os podéis situar este año Sí, hay que tener en cuenta que eh, nos enfrentamos contra clubes que, que tienen mucho potencial de rugby. Eh, bien es cierto que, que Zamora eh, hicimos un amistoso, el último amistoso que hicimos contra Zamora fue hace un año y medio, hace un par de años, que precisamente no estaba esta apertura, como bien comentas, pero contra el resto de los equipos que nos vamos a presentar, eh, pues bueno, ellos tienen mucha tradición de rugby, tienen equipos en división de honor, división de honor D eh, primera regional, con lo que el nivel de rugby va a ser alto. Sí, sí, nosotros tenemos que bueno ver hasta dónde nos situamos, ver nuestro nuestro potencial. Seguimos eh, ajustando el equipo por, por bajas que hemos tenido, incorporaciones que hemos tenido. Y bueno, pues yo creo que hasta que no transcurra eh, pues media vuelta de ida, incluso la primera, la primera vuelta de la Liga, pues yo creo que vamos a estar ahí un poco un ten con ten sabiendo eh, contra los equipos que nos enfrentamos, ya que muchos dos jugadores de ellos, por ejemplo, que han podido estar eh, militando en División de Honor o División de Honor B, probablemente estén ahora jugando en nuestra, en nuestra Liga. Eso implica que son jugadores con alto nivel de rugby, o sea que, que en ese sentido yo creo que vamos a aprender mucho, nos vamos a, a topar con con equipos muy correosos, con equipos con mucho, mucha tradición de rugby y bueno, pues nosotros tenemos que seguir aprendiendo y seguir luchando, por supuesto Pues José Ignacio Romero, muchas gracias por acompañarnos eh, ánimo en este inicio de, de liga que habéis tenido ese, ese partido, bueno, que ha supuesto un tropiezo no vamos a decir inesperado, pero sí el, el signo del partido pudo cambiar si el equipo se hubiera quitado de encima esos, esos nervios, se encuentro igualado de todas formas frente a Zamora en el debut del rugby Ávila Club en, en la temporada. Muchas gracias por acompañarnos, mucha suerte y, y seguimos hablando. Un fuerte abrazo. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la cobertura y nada, seguimos adelante. Muchísimas gracias.